una vida es peligrosa No andamos con rodillas. Hola chavales Andamos en un nuevo video de pranks Pranks Ok chicos Aquí traje la chocotela al baño Y le voy a pedir a alguien que me pase el papel Para llenarle la mano de mierda <risa> <risa> Hola señor <risa> No tendrá papel que me preste Sí, sí tengo, mijo, tengo. Oh, perdónenme don. No me escurero. Vale, chicos, andamos en la escuela. ¿En ¿Qué estaba? No es cierto. Vamos a activar la alarma de incendio de la escuela. Qué buena broma, tío. Tenme la cámara. mierda! 1, 2, 3, yo Se pasó algo muy malo, encarcelaron a mi camarógrafo Si este video llega a 15.000 likes en menos de 4 minutos, pago su condena Bien chicos, me compré esta lengua del diablo, y chico, es que cohete, Tiene la potencia de una granada y vamos a aventarla a una casa. O sea, esto va a ser épico. En solo hay que ventarla y correrla. <risa> Chavales, eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme eh, en mis redes y en todos lados ya quienes más